Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy conocerás con Steffi y Search las fuentes de energía primarias y secundarias. Buena suerte. Una fuente de energía primaria es toda forma de energía disponible en la naturaleza antes de ser convertida o transformada. Consiste en la energía contenida en los combustibles crudos como petróleo crudo, carbón duro, gas natural y algunas fuentes de energía como el viento, la energía solar, la geotérmica, entre otras formas de energía. Si no se puede emplear directamente, se tiene que convertir en una fuente de energía secundaria, las cuales incluyen la electricidad, el calor, combustibles, entre otros. A continuación hablaremos de algunos tipos de energía que relacionan las fuentes primarias con las secundarias. Empezaremos hablando del petróleo crudo, el cual es una fuente de energía primaria y es una sustancia aceitosa de color oscuro compuesta principalmente por hidrocarburos, es decir, por hidrógeno y carbono, que son dos elementos químicos que se encuentran en la naturaleza se produce en el interior de la Tierra por transformación de la materia de seres vivos que subieron en la Tierra hace millones de años. Dicha materia fue acumulada en sedimentos y puede acumularse en trampas geológicas naturales que se localizan en todo el mundo y de donde se extrae mediante la perforación de pozos. El petróleo crudo se puede tratar para convertirse en fuentes de energías secundarias. Enséñale Steffi en qué fuente de energía secundaria se podía transformar el petróleo crudo. Exacto, en gasolina y diésel, que son las principales fuentes de energía para todo tipo de vehículos de transporte moderno. También se utiliza para producir electricidad, para uso industrial y el hogar. Además de ser utilizado como fuente de energía, Sirve para hacer productos como caucho sintético, plástico y algunos productos farmacéuticos y lubricantes industriales, entre muchas otras cosas. Otro tipo de energía es la hidroeléctrica, que es aquella que se genera al transformar la fuerza del agua en energía eléctrica, que es una fuente de energía secundaria. Se utiliza el caudal de un río en donde se construye una represa para acumular el agua. Dicha represa tiene compuertas que se abren para dejar fluir el agua hacia unas turbinas que al girar generan energía eléctrica. Esa electricidad se lleva por medio de cables de alta tensión hasta centros de distribución que reparte la energía hasta donde se necesite. Ayúdale a Search a responder esa pregunta. ¿De dónde crees que se obtiene la mayoría de la energía eléctrica en Colombia? ¡Correcto! De hidroeléctricas. Si no respondiste bien o tienes alguna duda, recuerda que puedes ver este video cuantas veces quieras. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.